Sí, la paz se escribe con dignidad. Sí, suenan timbres por la paz. Universidad Pedagógica Nacional, sí a la paz. Sí, yo quiero sembrar paz. Nunca más y basta ya de violaciones a los derechos humanos, de violencia política y vejámenes a la dignidad. Insistimos, basta ya de tantos jóvenes maestros y maestras arrebatados por la violencia. Esa violencia que los acosa y acecha. Violencia que ataca y estruja, que les carcome sus ilusiones. Varias generaciones de colombianos atrapados por la monstruosidad de la violencia. Una violencia despreciable y desgarradora. Por ello, este es nuestro tiempo, el tiempo de la paz. Porque la pedagogía entraña la posibilidad de cuidar al otro. De regalarle su acogida, de recepcionarlo en el esplendor de sus diferencias. De tener no solamente la lucidez, sino y sobre todo la sensibilidad la ternura y el tiempo sereno para tramitar los conflictos, nuestros conflictos. ¡Este es nuestro tiempo! ¡El tiempo es la paz. Tenemos una promesa, entregarle al país una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. No queremos una paz anémica, aséptica, amnésica, llena de anestesia y afásica. Necesitamos una paz luminosa, solidaria, responsable y vinculante. Productora de narrativas testimoniales Una paz que baile al ritmo de la democracia y la libertad Una paz que se escriba con la palabra dignidad Es es nuestro tiempo! ¡El tiempo de la paz! Sí, por la memoria y la justicia de las víctimas Del conflicto armado y de la Universidad Pedagógica Nacional Darío Betancur, Lisaida Ruiz, Carlos Pedraza, Daniel Garzón, Oscar Arcos, Golson Granados, Miguel Ángel Quiroga Eduardo Loffner y Cristina del Pilar Guarín Este es nuestro tiempo, el tiempo de la paz El tiempo de tener miradas y voces repletas de esperanza El tiempo de tomar en nuestros brazos al ausente El tiempo de no vivir con miedo Es tiempo de seguir abriendo puertas y ventanas Para seguir reclamando libertad, libertad justicia y, y democracia, democracia.